Muy buenas noches, bienvenidos a esta presentación del número 205 de la revista La Quincena. Es un proyecto que hemos realizado, 15 diario, junto con el reto, en el cual estamos abordando las ideas políticas. Discutimos primero sobre el fracaso de la izquierda, sobre el fracaso de la derecha, sobre el fracaso de la democracia y ahora sobre el fracaso de la política. Eh, todos estos números están aquí los pueden ver ustedes en su pantalla en la dirección www.15diario.com ahí están los números de la revista pueden bajarlos íntegros pueden revisarlos y bueno, creo que va a ser una muy buena lectura y para esta sesión está con nosotros Pati Campos de Puebla Pati, bienvenida, buenas noches muchas gracias, buenas noches Jorge López desde El Paso, Texas Jorge, buenas noches Buenas noches y Diego Velázquez también desde Puebla. Buenas noches. Y, pues sin mayor preámbulo ahí va vamos a empezar a platicar. Ganó Boric en Chile. Eh, mucha gente se quedó un poco preocupada, confundida, o lo que ustedes quieran después de la primera ronda. Hay dos rondas de elecciones en Chile porque en la primera ronda ganó Cast el ultraderecha, el ultraderechista. Y entonces ah, se abre un compás ahí de preocupación, de discusión, etcétera. Los trabajos firmantes eh, de la izquierda firmaron preocupados por si ganaba Cas. El caso es que en la segunda ronda gana Boric por el por 11%. ¿Fracasó la política o no fracasó la política? ¿Quién empieza? ¿Pati? Eh, yo... No creo que haya fracasado la política propiamente. Quizás eh, bajo las premisas que, que algunos autores presentan en, en este número de la revista La Quincena, podría fracasar, pero por el momento no. En realidad eh, estamos en, en una idea de política institucional, de instituciones, políticas fuertes, como son las instituciones electorales, el hecho de que haya habido una segunda vuelta quiere decir que la ciudadanía está respondiendo al llamado de, de las urnas, eh, que hay efectivamente una confrontación, pero que la confrontación está en los límites legales, en los cauces legales, están todavía, digamos, los ciudadanos en los términos de diálogo eh, toda vez que, bueno, se convoca una segunda vuelta electoral porque alguien no alcanza los umbrales, sin mayor problema la ciudadanía acude a la segunda vuelta y entonces hay, hay un ganador. El peligro, y no para Chile, yo creo que el peligro en general eh, para, para, todo el, para todo el mundo eh, podría radicar en que la política pudiera fracasar si eh, los gobernantes en turno desestimaran las instituciones políticas, desestimaran el, el ABC de las, del, de las reglas del juego eh, político democrático, y entonces, bueno, pues el fracaso no, no estaría solamente en Chile, bueno, ahora porque es la, la elección que nos ocupa en el momento, pero eh, pero no, yo creo que al momento, al momento, al día de hoy, la política en Chile está en perfecta, con perfecta salud. Eh, hay riesgos, ¿no? Eh, que, pero son los riesgos que hay en todas partes. Eh, pienso eso. Jorge. Bueno, eh... La pregunta en sí, me parece que, como te como explico yo en mi artículo, me parece que la pregunta no es exactamente la correcta, porque para desde el punto de vista, como lo expliqué del, del, de acuerdo al politólogo este, Eton, eh, la, la política en sí es una, una caja que contiene personajes y mecanismos a los cuales llega de entrada... ...una petición y sale algún producto final. Entonces, dependiendo de cuál sea la petición... ...se puede ver si, si funcionó la caja al dar el resultado correcto o no. En, en este caso, obviamente que no, no tengo manera de, de, de compartir unas, unas curvas... Que, ...donde se ve la evolución de los porcentajes de los votos... ...en función del, del transcurso de la noche de la votación, eh, pero se ve muy eh, normal, en otras palabras, se llega al porcentaje eh, desde un, de un 15-20% de la votación total, ya están marcados los porcentajes y eso indica que no hubo anomalías dentro de la votación, lo cual nos dice que es un sistema político muy seguro y muy maduro, y por supuesto que en este caso funcionó el sistema político, el, el, si le llamamos sistema político, a la parte electoral. Bueno, lo que va a suceder después ya es un, un volado al aire, porque en realidad los problemas eh, empiezan cuando... Eh, yo, yo leí los comentarios que había por aquí, por allá, muchas, eh, de mucha gente... Eh, acerca del de, eh, hecho de que este el ganador es, eh, tiende a la izquierda. Entonces la gente, mucha gente está pesimista por el lado de, de que va a ser populista, que va a salir mal la cuestión de la economía, que va a haber problemas, que al final se va a parar todo, que se va a convertir en otro Venezuela, etcétera, etcétera. Pero eh, supongo yo que el, los problemas empezarían... Si es que empieza a afectar intereses internacionales, ¿no? Que fue lo que sucedió con el litio en Bolivia, que fue lo que se con el petróleo en Venezuela. Entonces, eso ya es otro, otra historia. No conozco mucho del candidato ganador, pero me parece que hasta ahora eh, la política, el, el mecanismo político para la elección funcionó bien. Diego. Muy buenas noches, eh... Creo que la política está a medio tiempo, ¿no? Eh, ha funcionado porque, como eh, comentaron antes, eh, la caja negra pudo digerir eh, la cuestión, se produjo un resultado que es legítimo, autoritativo, y bueno, ya empezaron algunas presiones. Veremos ahora si el sistema resiste. Eh, por un lado, la conformación del gabinete, la presión de determinados grupos como el feminismo, que ahora eh, pretende quedarse con la mitad de, del gabinete, eh, obviamente la tradicional oligarquía criolla de Chile, y bueno, el reto es si Chile abandonará el modelo económico neoliberal que se asentó desde la dictadura del general Pinochet. Eh, creo que, que el caso chileno es un buen caso, para observar cuándo la, cuando la política triunfa y si ésta se va a desvanecer. Hasta el momento, a mí me parece digno de atención el que la segunda vuelta electoral haya permitido claramente verificar un triunfador, que los candidatos hayan aceptado el resultado, y pues ahora la prudencia, la sensatez, eh, la tolerancia de las élites, eh, también de los ganadores para conducir el país a, a una situación política estable. Eh, ahí podemos ver que la política triunfaría. Chile es una escuela de democracia en, en, en la ruta de las transiciones políticas, es una transición paradigmática, pero obviamente pues, presenta riesgos y si los actores eh, se comportan de manera equívoca, si privan sus intereses individuales, si son... Eh, incongruentes o tratan de acelerar los procesos, pueden llevar a una situación caótica, ¿no? El, el sistema es también, eh, depende de resistencias, depende de un umbral, y si eh, no se controla el peso de las demandas, si no se atiende cuáles son eh, las características que tiene el sistema, este puede reventar. Hasta el momento me parece que que en Chile la política ha triunfado. Pero fíjense, este, Jorge López está haciendo una referencia, él y yo hemos estado trabajando sobre, sobre lo que él llama anomalías estadísticas en las elecciones, yo les llamo fraude electoral, este, pero él es físico, yo soy politólogo, y con Diego y Pati hemos estado trabajando sobre la ultraderecha, eh, en y en todos estos trabajos encontramos que si bien, por ejemplo, y voy a seguir haciendo referencia a Chile, uno podría encontrar una elección sin anomalías, una elección con una normalidad electoral, cosa, por ejemplo, que en México cada vez es más rara, eh, o, o, o no se cumple siempre. este Y entonces diríamos si sí, el mecanismo electoral funcionó. Sin embargo, Boric mismo es un tipo que sale de la, de la protesta ciudadana, es un tipo que sale de la reacción de la, de la sociedad, básicamente de los jóvenes, en contra del orden de las cosas, o sea, y están luchando en contra de lo que Diego dice, la vieja dictadura pinochetista, Boric no es ni, ni siquiera una generación después de Pinochet, es mucho más que una generación después de Pinochet. Pinochet hace su, su barbaridad en 73. Boric no había nacido, ¿no? Entonces, posiblemente los abuelos de Boric estaban ya de alguna manera relacionados. Y, y, y entonces yo me inclinaría a plantearles esto. Si ¿Sí? el mecanismo electoral funciona, pero Diego dice, cuidado, ¿eh? porque puede ser que las cosas no funcionen como tienen que funcionar. Entonces, para que la política funcione, quiere decir que los mecanismos de procesamiento de demandas, siguiendo el modelo que presenta Jorge López, ¿no? Para que el mecanismo de procesamiento de demandas y respuestas, de solicitudes y decisiones, funcione de una manera adecuada para toda la sociedad es por ahí por donde va la cosa o las llamadas de atención nos dicen que esto puede ser más bien frágil ¿Quién entra? Samuel, si me permites, eh, a mí me parece que desde los tiempos de bach, Bachelet eh, cambiaron un poco las cosas, eh, ciertamente hubo una reacción popular muy fuerte con, con Piñera, pero la, las cosas eh, eh, yo he estado cuatro veces en Chile, he estado en, en el norte, en el sur, en medio, y he, he visto la, la manera en que se, se conduce el gobierno en, te, en función eh, de, el, por ejemplo, el bienestar social, la cuestión eh, de salud, la cuestión de habitacional, eh, y es una, una sociedad relativamente justa, en el sentido de que tienen programas habitacionales, tienen un, un montonal de cosas que acá Cualquier crítico del gobierno le llamaría populismo. Y todo eso existía desde antes. Entonces, yo supongo que las situaciones no están tan tensas, excepto por los, eh, la violencia que hubo el año pasado eh, con el ejército. Pero fuera de eso, me parece que no, la situación no está. Eh, eh, o sea, que está manejable desde el punto de vista para alguien que va a ser medianamente populista. Así que no, no, yo no espero ninguna. ...sorpresa por parte de, de Boric. ¿Quién sigue? Diego. El, el caso de Chile, pues, eh, precisamente nos muestra también un sistema que tiene memoria. Y aquí eh, el, el sistema tiene memoria en dos sentidos. Por un lado eh, histórica y por otro lado institucional... Chile ha tenido uno de los modelos institucionales más interesantes, es un caso de estudio precisamente para debatir sobre presidencialismo y parlamentarismo, uno de los temas preferidos de, de, de politólogos sistémicos. Pero en el caso de la, de la memoria, eh, precisamente la polarización que se había generado con la dictadura eh, llevó a que Chile tuviera una transición más o menos pactada, no hubo grandes medidas eh, contra el régimen militar y sobre todo eh, la izquierda mantuvo el modelo económico. Esto es lo que puede ahora significar una ruptura. Eh, obviamente las élites juveniles que acaban de llegar, que significan muchas cosas en, en América Latina, en, en, en este país también, tendrán ahora que apuntar eh, prudencia eso también es una virtud de la política no eh, eh, Azorín eh, algunos políticos también conservadores pues dirán que, que, que parte de las virtudes políticas es la sensatez entonces eh, sin duda el sistema político chileno gracias a esta memoria ha funcionado y ojalá eh, sirva también para que todos eh, estos dispositivos, estos cambios que, que ahora eh, esta élite juvenil que acaba de llegar al poder, pues sea mesurada, sea mesurada y comprenda eh, cuáles son los los mecanismos, los dispositivos de la memoria histórica en ese país, que también le han dado estabilidad. Si, si rompe esos mecanismos, si los acelera, puede haber algunos conflictos. Pati. Sí, por otra parte, bueno, también hay que, precisamente como usted comenta, doctor, eh, vale la pena observar que eh, el recién electo presidente es muy joven, como usted señala, y esto implica varias cosas. Implica, por una parte, que la sociedad eh, en, en general, eh, Chile, pues, es, es un país eh, de jóvenes, más o menos, y... Mm, el que, el que haya resultado electo eh, este, este, este hombre joven, que viene precisamente de la, de la actividad eh, política, digamos, de la, eh, de la protesta, que viene de los movimientos sociales, etcétera, nos habla también de una transformación impresionante y, y de una transformación que hay que, que, hay que anotar muy bien. Eh, estamos en tiempos de postdemocracia. Eh, y eso quiere decir que efectivamente las élites mayores eh, pues van de salida eh, han dejado ya su herencia y su herencia precisamente son estos chicos que, que hoy están muy activos y que son muy capaces por una parte y por otra parte también las instituciones han cambiado y, y en, en varios artículos que tanto de, de este número como del número anterior, porque recordemos que, que el fracaso de la, de la política lo ha abordado la quincena en dos números, tanto en este número como en el anterior, en el número uno, eh, hay, hay varias llamadas de atención sobre las transformaciones de la sociedad que tienen como consecuencia transformaciones impresionantes en las instituciones políticas, las instituciones políticas tradicionales el partido político eh, los diputados tales y como los conocemos ahora estáticos digamos el, el sindicato por ejemplo eh, actores políticos digamos de vieja guardia o viejos movimientos sociales como les llamaría Clósofe pues ya, ya pasaron ya pasaron, y, y estamos precisamente en presencia de transformaciones que atacan directamente a las instituciones políticas tradicionales, sobre todo a la representación política tal y como la conocemos. Eh, el hecho de que haya una persona joven y que haya hecho clic con otros jóvenes y que efectivamente no hayan sufrido quizás en carne propia, eh, los efectos de, de, de Pinochet, bueno, en este caso, ¿no?, del régimen de Pinochet, pero que sí hayan eh, sido beneficiados o beneficiarios, más bien, de las transformaciones eh, políticas en Chile, habla también de una de un buen tránsito o de, una, de un buen augurio para un tránsito de la política tradicional a la apertura de las instituciones políticas y, eh, y bueno, pues finalmente son transformaciones que están se están urgiendo ya no eh, mientras haya sociedades más plurales abiertas las instituciones políticas tienen que sofisticarse también para hacer eh, para responder de mejor manera a las, a las demandas sociales y me parece que el caso de, de Chile puede ser, como siempre una moneda al aire puede ser que esto resulte muy malo puede ser que efectivamente la la perdón, la política fracase en el, en, el, en el trayecto pero puede resultar que no puede resultar por el contrario una pues así como una bocanada de aire muy fresco eh, puede resultar una transformación positiva a las instituciones políticas tradicionales y efectivamente pues esto dependerá de varias cosas dependerá de cuán formado esté el ciudadano chileno porque no todo depende de los gobernantes y cuán efectivamente esté formado y comprometido el gobernante o los gobernantes para si no con el bien común por lo menos con el bien público temporal, entonces el hecho de que, de que sean jóvenes votando por jóvenes eh, también puede ser una, un buen augurio para, para, la, para la política, ¿no? para el fortalecimiento de una política con instituciones renovadas. Y voy a, voy a aprovechar este, este último argumento de Patti para montarme con el tema de la pandemia. Eh, se escucha mucho que... que la formulación de que la pandemia está presentando las condiciones para modificar radicalmente las cosas. Voy a dejar todas las cosas y me voy a referir a la política y después los voy a meter a otro tema relacionado a la economía y la política. Pero ahorita, ¿será cierto, ustedes qué opinan, mejor dicho, sobre el impacto, este input, Jorge, el impacto de la pandemia frente al orden de las cosas políticas. Samuel, si me permites, ah, respecto a lo que estaba diciendo uh, Pati, eh, um, me parece que estamos olvidando que um, el movimiento de los jóvenes empezó en Chile, empezó hace más de 10 años. El, esta Camila Vallejo saltó a la fama cuando era estudiante y después se llegó a, a senadora. Y todo ese movimiento ya tiene muchísimo tiempo. Si, si, si se fija uno en la trayectoria que ha tenido la evolución del en, en, en gobierno en de Chile, um, me parece que hubo una regresión cuando ganó Piñera, Piñera eh, porque la cuestión iba democratizándose hacia una democracia social desde el lado de Bachelet y con todos los jóvenes que estaban saliendo. Entonces, el hecho de que haya ganado un joven no significa que sea algo nuevo, sino que ya, ya viene desde antes, y hay que tomar en cuenta todo eso. Así que no, no yo no espero que haya habido, que vaya a haber muchos cambios. Respecto a lo del coronavirus, sin duda tiene, debería de tener impacto, pero sin embargo, no me he puesto, a o sea, no me he enterado yo de casos graves en los cuales... Eh, un gobierno tenga que modificar su estructura o que haya perdido las elecciones algún partido por cuestiones de, de, del coronavirus pero pues de seguro tú sabes más que, que yo Samuel Diego el el COVID realmente fue la gota que derramó el vaso ¿no? Eh, desde el modelo neoliberal veíamos cada vez más eh, esta idea de que el Estado tenía que cambiar, tenía que regenerarse, porque ya no había una capacidad de gobernar, ya no había una capacidad de crecimiento, ya, ya no había gobernabilidad. ¿no? Lo que hemos visto en algunos trabajos, y que resulta importante también para casos que no son occidentales, es que a veces cada cultura, cada civilización tiene una manera de hacer política. Eh, para el caso precisamente del Estado actual, eh, en Occidente, eh, vemos una enorme crisis de liberalismo y que está obligando a dos cosas, ¿no? Por un lado, a un anarquismo económico donde todo va a ser privatizado y se va a sujetar a la oferta y la demanda porque ya el Estado no sirve. Y por otro lado, a reconstruir el Estado con nuevas formas de de federalismo, con nuevas formas de representación, inclusive nuevas formas también de cooperación, ¿sí? un, un liberalismo más comunitario. Y en diferentes civilizaciones se está replanteando si algunas algunos de estos sistemas, aunque no son muy occidentales, pues de pronto también pueden ser útiles para la política. no? Eh, realmente la crisis del covid es, y la crisis eh, eh, política que se vive ahora es una crisis muy representativa de Occidente y eh, eso lleva a la pauta para que otras formas de organización, otras maneras de hacer política no muy eh, apropiadas o, o no muy congruentes con la evolución occidental sean consideradas, sean, sean tomadas en cuenta. Sí. Fíjate que en este eh, en este tenor también hay otro de los otro de los artículos de, de este número de la revista, eh, muestra muy claramente una, una propuesta sobre eh, autogobiernos, sobre autogestión, sobre comunidades autogestivas y un Estado que pueda ser cada vez más plural eh, de una o de otra manera eh, las instituciones políticas eh, son efectivamente son pro, un producto de Occidente, tal y como las conocemos ahora, pero la vida política no es propiamente de Occidente, es finalmente de la humanidad. Es una pasión humana el convivir y el generar mecanismos de convivencia. De forma tal que si el Estado efectivamente, como vemos, eh, va perdiendo poder, va perdiendo capacidad de orden frente a la economía, pues también valdría la pena pensar si solamente las instituciones políticas tal y como las conocemos son la respuesta. Quizás la respuesta efectivamente la tenemos en, en prácticas tradicionales que hemos desestimado el, el autor de este de este artículo eh, nos señala por ejemplo los casos de éxito eh, por ejemplo de las de los de los municipios autónomos en Chiapas eh, y que han logrado ser autogestivos y que han logrado de alguna manera eh, transformar el orden social que tenían y, y modificarlo y, y generar un orden que, que finalmente, pues, sirve, ¿no? Entonces, eh, tal vez valdría la pena, tal vez sea el momento de pensar en las vocaciones de las regiones, en las vocaciones de las múltiples naciones que hay en países pluriculturales y plurietnicos como, como América Latina, ¿no? Y que, y que no necesariamente estamos tan tan, eh, tan lejanos ¿no? de, de, de estas tradiciones ¿no? o, o de, estos, de estos sistemas tradicionales. Nos llegan unos comentarios, Gera Martínez dice, triunfo de la política en Chile con Boric. Y Luis sí, Valdés sí. dice, es una oportunidad para Chile, un país que ha sido reprimido y que todavía nos impresiona. Eh, hay esta concepción de que la política es algo que debe hacernos felices, es que la orientación de la política es para que nos haga felices, uh -huh. si no me equivoco, el, el principio y viene por ahí de la edad media o una cosa de eso. Eh, en realidad, este por ahí vamos, o la política se ha desviado y ya ha fracasado, con ese propósito. ¿Quién quieres? Pati, te veo la, <risa> Adelante, la intención. Pati. <risa> no, bueno, pues eh, yo soy una convencida del, del bien común eh, y en ese sentido, tal vez la, la idea de la vida buena, ¿no? Eh, de la vida buena que es de alguna forma la, la, la mayor ausencia de, de dolor para la mayoría eh, aun cuando aún cuando eh, hay que ser objetivos y el bien común solamente puede transformarse en un bien público temporal si se gestiona el bien público temporal si se, si beneficiando a un grupo no se maltrata a otro entonces, la política tiene posibilidades. Eh, es difícil, muy difícil. Eh, igual, eh, yo los invito a, a leer eh, cada uno de los artículos de la revista, porque tienen mm, ofertas, tienen propuestas muy interesantes. Hay o, o, otro de los artículos, nos, nos señala, por ejemplo, eh, la, la posibilidad, no la posibilidad, el hecho, más bien, de que todos en una idea de individualismo hemos transgredido el bien de, de otro, el bien del prójimo. Y aún así, aun cuando lo hemos hecho, aún cuando tenemos de la música todo volumen, sin importarnos que moleste al vecino, aún cuando nos pasamos el semáforo en rojo, etcétera. Aún así, aún siendo transgresores del bienestar de otros, hemos sido capaces de hablar mal de los gobernantes. ¿no? Eh, tal vez eh, si, si nos pusiéramos un poco a pensar en que todos pudiéramos hacer, por lo menos, seguir el mínimo orden establecido, quizás no alcanzaríamos la completa felicidad pero sí el mínimo dolor para la generalidad. Y ya con eso, pues, valdría mucho la pena pensar en, en un ejercicio, digamos, político responsable. No, no todo <risa> depende de, de, to, de del gobierno, más bien todo depende de todos. Es que estás poniendo un... un, un ¿Y si acaso no le damos en la torre a los otros? ¿Eh, sí? <risa> ¿Sí? A ver, sí, sí, sí. Bueno, um, es, un, es un término un poco vago Lo de la felicidad Acuérdate de las consultas que hacen Sobre sí. muchos países Y resulta que hay países que Económicamente no, no están muy bien Pero son más felices que otros De acuerdo a la opinión de sus propios habitantes en, Yo como uh, físico me, me ten, Tengo que medir las cosas De otra manera no hay manera de No, no se puede decir algo que no sea subjetivo eh, digo algo que no sea objetivo todo viene siendo subjetivo pero eh, decía aquel famoso físico, creo que era eh, Maxwell decía si no lo puedo medir, eh, no lo entiendo entonces eh, para saber si está funcionando la política a gran escala en términos globales de, de espacio y tiempo en un solo país habría que compararnos con lo que teníamos hace 10 años, 20 años. Y si te fijas, eh, la calidad de vida ha mejorado, el, el, eh, el, la, la edad promedio en la mayoría de los países ha, ha mejorado, el nivel educativo ha mejorado, la, los eh, sistemas de salud han mejorado. Aunque tienen problemas, claro, y nos podemos pasar toda la vida hablando de ellos, pero en términos globales, yo creo que el sistema eh, político, tanto nacional como internacional, de alguna manera ha funcionado para el bien de las sociedades. Eh, Diego. Muy interesante el trabajo que menciona Patti, ahí este, sobre la cuestión de la felicidad, es muy interesante también, ojalá y la política tuviera como misión eso. Eh, quizá, ya a veces, no sé si Aristóteles a lo mejor fue más estoico que, que, que aristotélico, pero sí, eh, precisamente en el caso... De, de Chile, eh, creo que uno de sus modelos interesantes para hablar del triunfo de la política es la coexistencia, ¿no? Eh, hace un instante se hablaba de que ha sido una nación muy reprimida Perdiste y, el sonido Sí, eh, sí, me, Llega, me llevo. sí eh, eh, efectivamente, pues, cuando en una sociedad la coexistencia ya no se puede generar, pues... Eh, Quizá ahí también estamos hablando del fracaso de la política. Ese es el reto que ahora tiene Chile, ¿no? Es, es una sociedad que esta elección la ha polarizado, tiene una constitución nueva por hacer, que va a ser un enorme reto, así como, como en, en, en, en España, cuando el movimiento de Podemos eh, se alzó con, con algunos cambios para romper las estructuras, y por supuesto, pues es una sociedad... Eh, católica es una sociedad muy, muy conservadora que con, frente al progresismo pues tendrá que, que coexistir y si hay coexistencia pues puede haber mínimos de felicidad esto también en México sería interesante planteárselo, ¿no? donde a veces si comparamos como dice eh, el, el, el profesor Jorge con los números, eh, la cifra que nos aterraba de Pinochet no los 30.000 desaparecidos con el número que tenemos en México, uy pero bueno, pues es, es también ahí para comparar. A ver, Jorge, yo, yo estoy de acuerdo con el argumento tuyo, pero fíjate, el país... primer lugar de felicidad en el mundo es Finlandia. este según Esta es una, una medición que hacen de la felicidad. Y sin embargo, Finlandia, si no me equivoco, tiene el segundo lugar europeo en abuso a la mujer. Ah. Y entonces pues no todos serán tan felices en Finlandia, ¿no? este Estados Unidos, que también está por el lugar, en los primeros 10 lugares, el nivel de asesinato de mujeres y de, de, de abuso a las mujeres es altísimo, y en México, bueno, ya no digamos, ¿no? Porque la calificación es mala. El, el problema es que tú tocaste un elemento importantísimo, la felicidad es un elemento subjetivo, y para, para mi gusto poder medirlo con estos ejemplos, cuesta trabajo, pero en una de esas la política también es subjetiva, ¿no? Entonces pues ¿No estaremos tratando con temas de subjetividad? Sin duda, sin duda ya era uno de los argumentos que pongo en el, en el artículo que se leó en la quincena, es que hay quien habla de la, de la política en, en función precisamente de la felicidad, otros por el bien común, otros sobre el desarrollo, y, pero en, en sí es una caja negra que se puede utilizar para muchas cosas y, y si quieres que determinar si funciona o, o, o fracasa, necesitas primero determinar cuál es el problema que va a resolver y luego ver si se pudo resolver o no, entonces es una cuestión muy independiente, es un sistema eh, minimalista que, que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? la cuestión política te puede servir para pavimentar calles, así como para eh, ayudar a los de la tercera edad, son eh, problemas muy distintos que no se pueden medir con la misma vara. Diego... Eh, pues precisamente, eh, retomando el, el elemento que menciona el, el maestro eh, Jorge sobre la teoría de sistemas, eh, eh, el, el gran mérito de David Easton, eh, que fue precisamente destruir con su teoría toda la teoría política anterior, es objetivar la política, ¿no? O sea, el sistema político es precisamente algo tangente, algo que se puede medir, algo que se puede operativizar, que se puede ver, eh, es un triunfo del positivismo en las ciencias sociales, y precisamente por eso creo que la política tiene esa función ¿no? de gobernar, de generar coexistencia, de designar eh, autoritativamente determinados cursos de acción y decir a quién le toca eh, quién, eh, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Eh, distribuir esos valores que son las necesidades humanas, eh, a veces no nos va a gustar a quién le toca y a quién no le toca, pero sí es objetiva la política y por eso también, eh, eh, en el caso del, del artículo que escribimos, eh, Pati y yo, que también los invitamos a, a consultarlo, pues evitar que la política se desvanezca, ¿no? Este, que, que no se relativice, que no se vacíe de contenido, es objetiva la política y nos debe de preocupar a todos, ¿no? este, regresando ahí a a los griegos que de pronto se ponen de moda, pues eh, eh, la, eh, quienes no participan en, en política, eh, quienes no le hacen caso a veces a su instinto gregario, pues este, son idiotas o dioses, ¿no? Y, y al vivir en sociedad, pues es, es eh, reconocer esa naturaleza política, eh, aceptar eh, algunas de estas decisiones y eh, entender su fin, ¿no? El, el cuidado de la polis, el cuidado de la ciudad, el, la armonía, si se relativiza, si se vacía de contenido, si se desvanece, pues entonces eh, la política fracasa, porque, porque es cualquier cosa, y no, no eh, la teoría de sistemas precisamente la cosifica, la objetiviza, y por eso David Easton, su, su gran triunfo, su gran mérito fue crear una teoría que todo el debate de las ideas, el debate eh, moral, el debate eh, eh, filosófico, lo llevara a algo concreto, ¿no? que me parece es, es, es un gran mérito y con eso podemos decir que, que la política no es subjetiva, no es objetiva, es lenta pero avanza, como decía acá Reyes <risa> ti. Pues sí, es, es, es objetiva, eh, se puede pesar, contar, medir y sin embargo, y sin embargo siempre está eh, dependiendo de la voluntad del, del hombre. ¿no? Creo que eso es lo que, lo que vale la pena también de observarse, ¿no? En, está habitada por hombres, está gestionada por hombres y hace bien o causa daño a seres humanos por muy objetivo, ¿no? O sea, hay que medir, por supuesto que hay que medir, pero, pero, des, o sea, al final, creo, eh, vale mucho la pena observar también la voluntad que puede haber tanto en el, bueno, en, en los ciudadanos, ¿no? Gobernantes o no. Es un ingrediente muy importante, ti y pero desgraciadamente es un ingrediente inmediato la sí. opinión de la gente, porque muchos, muchas de las, de las acciones se ven a un, a un plazo muy, muy largo y la gente muchas veces no tiene la capacidad de absorber eh, la información durante un largo plazo de tiempo y expresarla hacia futuro. Y me, me refiero a algo muy, muy presente en estos días, en los cuales eh, yo leyendo por aquí, leyendo por allá y sin expresar mi opinión, la gente piensa que la consulta de López Obrador, que no sirve para nada, que va a gastar dinero, que y hay gente que dice, no, mira, es una inversión para el futuro, porque va a aceptar el precedente, después, si acaso llegan los neoliberales de nuevo, los vamos a poder votar, etcétera, etcétera. Entonces, es una discusión de opiniones al instante que no toman en cuenta... Eh, por ejemplo, nadie sabe que en Colombia eso existe desde hace décadas, yo he estado en pueblitos en Colombia, donde le hacen firmar al candidato todo lo que promete, y luego a los tres años van y le dicen, oye, tú no cumpliste y te lo votan, ¿no? Lo mismo en California, así fue como sacaron y metieron a Schwarzenegger eh, todo ese tipo de cosas existen y aquí la gente les parece que es un capricho y no entienden porque no tienen la información y porque no tienen la capacidad de absorber el conocimiento y expresar lo futuro entonces, las opiniones son muy importantes, sobre todo porque se pueden reflejar en el voto, pero de todas maneras no están totalmente eh, enteradas, son muy subjetivas, de acuerdo, como les va en la feria, es lo que opinan. Claro, aunque bueno, yo también me refería un poco quizás a la, eh, por ejemplo, al, al, al comentario que usted hizo en su artículo sobre que quizás las cosas estén dadas de una manera en la teoría, por ejemplo, en la teoría de sistemas, ¿no? de David Easton los actores deberían hacer ciertas cosas, y sin embargo el actor tiene voluntad propia y hace lo que, le, lo que, lo que tiene que hacer en ese momento le convenga, no le convenga, eso es otra cosa, pero lo que tiene que hacer como hombre de estado y eso entonces genera también reacciones distintas que no estaban contempladas. O, un poco yo me refería más a, a, esas, a esas cuestiones, ¿no? Que finalmente la política sí se tiene que medir, sí se tiene que teorizar, por supuesto, y se tienen que hacer pro, eh, prospectivas. es Y se puede hacer. O sea, gente como, como usted, que le entiende a, la, a las mediciones y a los números, este, lo, lo puede hacer lo puede hacer, y sin embargo, la comunidad política siempre estará a merced de lo que los gobernantes y los no gobernantes decidan, digamos, de manera paralela a este deber ser que, que han medido ya las teorías y que tienen más o menos este prospectado, ¿no? Sí. Diego, resumen un Es minuto. importante. No, pues, la, la, no hay que dejar que la política fracase, eh, lean la revista, eh, hay argumentos para defender a la, a la política y, pues, eh, esa conciencia colectiva, esa conciencia cívica, tratar de mantenerla. Bueno, pues, yo les agradezco muchísimo a Patti, a Jorge, a Diego, a La Quincena, al reto que nos han facilitado este debate de ideas políticas y ahí seguiremos pensando que todo fracasa hasta que alguien nos diga que no. Claro. Buenas noches a todos. Ahí está la revista. Sí, le dan la revista. Muy, muy buen número. Muy interesante. El 1 y el 2 excelentes números. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Un placer. Adiós. Buenas noches.